Hola, ¿cómo están? Estamos aquí con Laika, la fundación adopta a un ángel. Como todos los meses, nos haciendo las donaciones a las fundaciones que más lo necesitan. Hoy pues vinimos a bajar este alimento para los perritos que tenemos acá, que se los vamos a mostrar más adelante. Ah, ¡Hércules, Las gracias a nuestros amigos de Laika por sus donaciones, por su tiempo, por creer en nosotros. Nuestros peludos de adopto nantes se los agradecen inmensamente, la pasamos muy bien con ustedes y los esperamos.